Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu